Hermoso conjunto para niña, muy fácil de confeccionar con elástica en la parte trasera del top. Aquí se muestra el patrón, toma las medidas en una hoja de papel y las plasma y te quedará igualita. Ya previamente cortada la tela, la parte delantera y la parte trasera más larga, el top con sus medidas y el refuerzo. vamos a comenzar a confeccionar primero el short aquí está en la parte trasera y delantera pasamos costura en esta parte y luego en esta lista ya le pasamos a verlo en ambas partes abrimos ahora colocamos la parte trasera y pasamos costura a los laterales con overlock. Y en la parte de al centro abrimos de esta manera para colocar un vuelo. Este es el vuelo, en el patrón se encuentran las medidas. Es de 5 centímetros con 73. Pasamos overlock en todo el orillo del vuelo. y costura recta para arruchar de esta manera arruchamos el tamaño del short de entrepierna y la colocamos de esta manera parte reverso con parte reverso y así nos queda ahora vamos a cerrar en esta parte pasamos costura listo el short, así nos queda pasamos costura en la parte de abajo cerramos los laterales ahora le vamos a colocar una elástica del mismo tamaño del shop la pretina doblamos de esta manera y le colocamos la elástica pasamos costura en elástica doblamos la pretina y la colocamos de esta manera fíjense bien Las dos costuras de la elástica y de la pretina la unimos y pasamos costura por toda la orilla sin pisar la elástica. Listo. Ahora lo vamos a colocar el short de esta manera. Buscamos la costura y la colocamos en la parte trasera del short. las dos costuras y pasamos costura todo alrededor y así nos queda este hermoso short fácil de confeccionar espero que ustedes también lo puedan hacer ahora vamos a pasar al top este es el refuerzo, pasamos costura y en esta parte overlock, pero antes vamos a colocar unos tirantes aquí están los dos tirantes pasamos overlock en esta parte los tirantes lo doblamos así y pasamos costura listo, estos son los tirantes lo vamos a colocar de esta manera arriba, y arriba el refuerzo ahora sí, pasamos costura en esta parte fijamos los tirantes o el refuerzo para que no se nos mueva listo ya está listo el top la parte delantera con costura y los tirantes volteamos si nos queda así muy fácil ahora vamos a hacer la parte trasera las medidas están están en el patrón le vamos a pasar costura en toda la orilla para hacer un pequeño doblez y luego en el carrete vamos a colocar hilo elástico para pasar puras líneas con este hilo elástico. Fíjese bien cómo nos va quedando. Ya le hemos pasado varias costuras. Muy fácil. Pasamos costura recta y alamos un poquito la tela y nos queda así de arruchado. Hermoso y fácil de hacer Lo pueden confeccionar en cualquier tipo de tela Lista, ya el top la parte trasera está lista Ahora lo vamos a colocar de esta manera Fíjense bien cómo queda precioso este ruche Lo colocamos así, fíjense bien Doblamos parte delante de la parte trasera y pasamos costura igual de este lado ya está listo el top fíjense bien pasamos costura en el orillo en esta parte volteamos y nos queda así de hermosísimo este hermoso top para niña en esta parte vamos a pasar costura todo el orillo hacer un pequeño doblez en la parte delantera y fijamos los tirantes en la parte trasera listo aquí tiene este fácil top para niña espero que lo puedan confeccionar con su short si les gustó comenten nos vemos en el próximo proyecto